Estamos de retorno 21 horas con 46 minutos y vamos a pedirle por favor que nos colaboren. Habilitamos el WhatsApp a partir de este momento, el 720-50-222. Cuéntame, usted puede participar del programa con las eh, información, fotografías, cómo está la ciudad, preguntas, si tenemos entrevistas, comentarios. Es importante su participación para nosotros, por eso le hacemos la invitación. 720-50-222, la línea que está completamente habilitada. Tenemos entrevistas y lo habíamos anunciado, está con nosotros. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque. Es un gusto que nos acompañe. Vamos a hablar de esto que se conocía precisamente esta jornada, los resultados oficiales de las elecciones primarias. ¿Cómo está? Bienvenida, María Eugenia. Es un gusto. Muchas gracias por la invitación. A ver, coméntenos cuál ha sido el trabajo, el por qué los resultados se los van a conocer. Estaba dentro del eh, tiempo establecido. En el cumplimiento de lo que son los plazos, estaba previsto dentro de las 48 horas. Justamente hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, se terminó de completar los resultados nacionales. Eh, sí, ha estado previsto dentro del, del plazo. A pesar de las dificultades que tuvieron algunos departamentos, esto por el clima, las lluvias, eh, los caminos, porque hay eh, papeletas o mm, actas electorales, de igual manera la distribución del material electoral, pues han tenido que pasar por... Por tierra, por agua, por avión, realmente las condiciones más alejadas del, uh -huh. del país, ¿no? Hemos tenido algunas dificultades, pero sí estamos en el plazo de, uh -huh. de lo que ha sido toda esa fase del cómputo nacional. La participación en total del 29% tenemos entendido. Así es, dentro okay. Chuquisaca, por ejemplo, uh -huh. eh, tuvo como el 33%, La Paz 25%, eh, Cochabamba 46%, prácticamente Cochabamba el más, mayor porcentaje de participación, Oruro 27%, Potosí 31%, Tarija 22%. Santa Cruz el 20%, Beni 29% y Pando 36%, son un promedio así del 29%. Eh, mencionar que nosotros como Tribunal Supremo Electoral y como OEP en general hemos cumplido el trabajo toda la parte logística, todo lo que implica el material electoral, la maleta electoral, la fase de contratación eh, de secretarios o secretarias técnicas, la fase de formación, capacitación, eh, prácticamente en lo que han sido las actividades del calendario como Tribunal Supremo Electoral y como OEP en general, porque prácticamente toda la parte operativa de este trabajo son los tribunales departamentales. Dentro de nuestra atribución hemos cumplido con la parte de preparación logística para estas elecciones. A ver, eh, mire Presidenta, cuando se manejaba y se hablaba de esta primera experiencia, eh, realmente... Eh, es, es una primera experiencia que nos deja lecciones y aprendemos algo. ¿Cómo se ve el país a partir de, de esas elecciones primarias? Porque a partir de ello todos los procesos tienen que llevar adelante esto. ¿Estaba dentro de lo, de lo que se había previsto o la participación de ese 29% eh, le quita fuerza a un proceso que se había convocado? Vuelvo a reiterar, nuestro trabajo uh -huh. nuestro mandato como Tribunal Supremo Electoral, hemos cumplido con toda la fase de garantizar el proceso para llegar a las elecciones de las, uh -huh. de las primarias. Material, papeletas, maleta electoral, eh, prácticamente toda esta fase. Formación, contratación, hemos cumplido campaña, difusión, se ha cumplido esa, esa, esa fase. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral, vuelvo a reiterar, prácticamente se ha cumplido con la parte logística. Considero que la participación, uh -huh. sí, la dinámica interna de los partidos, de las organizaciones políticas y o alianzas políticas tiene que ver con la dinámica propia que cada partido o que cada organización política o alianza ha estado en este, en este proceso. Como administradores, como organizadores de estos procesos eleccionarios, se ha tenido la participación de vedores internacionales, la OEA, la Uniore, por ejemplo. Eh, ¿Qué expectativas que, que les han mencionado? De la OEA sabemos el tema de los únicos binomios y la poca participación. Pero de la Uniore, eh, Presidenta? Sí, eh, tanto la. Eh, los veedores internacionales de la OEA como de UNIORE. UNIORE nos ha llegado el informe, tuvimos la entrega del, del informe. También ha sido una fase, un taller, tuvimos el taller de todo un día en tocar temas como eh, fortalecimiento institucional, todo lo que implica el trabajo del CIBDE. Eh, también el tema de comunicación, hemos tocado de la normativa, la norma jurídica que nos ampara para hacer este trabajo, hemos tocado también todo el proceso de cómputo, porque el cómputo tiene que ver con las instancias departamentales, los vocales del tribunal de los nueve departamentos, también hemos tocado el tema de lo que es el TREP, la transmisión directa de, de actas. Hemos tenido un diálogo constante, una, un análisis respecto a todo este procedimiento. Eh, nosotros hemos facilitado en el marco de lo que es la transparencia, hemos facilitado el material, la muestra del sistema de cómo funciona la transmisión rápida de actas, cómo funciona el sistema de lo que es el cómputo en las sí. departamentales. Eh, les hemos mostrado prácticamente ha abierto todo este proceso de lo que son estas elecciones y todos los instrumentos, los sistemas, los mecanismos, la parte normativa, lo hemos debatido, pues ha sido considerada también por ellos. Han hecho ya las observaciones, están dentro de lo previsto. Eh, y, y digo, ¿por qué eso, Presidenta? Porque... Eh, Bolivia se, se suma ¿no? a países que ya, ya llevan adelante este tipo de procesos, elecciones primarias y, y bueno, era una primera experiencia para nosotros, por eso le decía el tema de, la, de, la, de los temas que, que plantean, observaciones, sugerencias dentro del marco y lo han calificado ustedes así como una jornada muy tranquila y normal para un proceso eleccionario. Sí, uh, mm, ha sido así la jornada electoral prácticamente, uh -huh. eh, la gente pues de acuerdo también dentro del sistema de las organizaciones políticas han uh -huh. acudido a votar. Uh, ha sido bueno realizado en un día de paz, ¿no? tranquilidad. Hubo algunas eh, expresiones de lo que viene a ser respecto a la expresión también de... de eh, respecto a estas elecciones. no El derecho democrático de participar ha estado presente, pero también ha estado presente el derecho de expresar sobre estas elecciones. En el marco de la libre expresión, nosotros hemos cumplido y hemos respetado el cumplimiento de este calendario. Quiero hacer eh, relación ahora al trabajo que tiene el TC en Adelante. Y esto porque también vinculo eh, Presidenta, a, a los siguientes datos, ¿no? A esta, por ejemplo, renuncia de una de las vocales que emitió, que hizo conocer, de hecho, esta jornada a la Asamblea Legislativa y, y su percepción sobre la, el mismo funcionamiento de la sala plena en el tribunal. Eh, quiero destacar que finalmente para nosotros las elecciones de las primarias uh -huh. han sido eh, exitosas dentro de nuestro cumplimiento de mandato. También el personal técnico, el uh -huh. personal operativo en menos tiempo hemos preparado y hemos garantizado estas elecciones. Agradecer también a los tribunales departamentales porque ellos han sido la parte operativa en la distribución del material, en el recojo del material, uh -huh. las actas, el cómputo oficial, el cómputo... Eh, preliminar como el TREP han sido los tri tribunales departamentales que prácticamente han, han trabajado Santa Cruz que a pesar de toda di la dificultad que tuvimos respecto a la quema de la infraestructura Santa Cruz ha estado a la par digamos, de, con los otros departamentos de cumplir todo este trabajo, entonces a cada uno de los tribunales departamentales a sus presidentes, a los vocales realmente agradecer porque son ellos el espíritu y el alma de haber concluido este trabajo finalmente con la presentación uh -huh. de, de lo que son los resultados eh, también respecto quiero mencionar que en toda institución colegiada existe consensos y disensos. Explicar que el funcionamiento, el procedimiento de, de sala plena está sobre la base de un quórum, sobre la base de la participación de quienes hacemos este cuerpo colegiado. Y es que en ese sentido el procedimiento es, hay una agenda. Hay un tema sobre la base de esa agenda que se que construye Secretaría de, de Cámara, es convocada por mi persona. La participación de los, de los vocales es en el marco de la, de la agenda, es en el marco también de lo que viene a ser los consensos y los disensos. Quiero mencionar de que en el Tribunal Supremo Electoral, al igual que en los tribunales departamentales, existe el normal desarrollo de instituciones colegiadas como el nuestro, en el que todos tienen bueno, pues acuerdos y también disensos. Cuando no se está de acuerdo, se presenta la carta de disidencia, la cual es fundamentada. Entonces, eh, hemos venido trabajando, casi todos los vocales son parte a veces de un desacuerdo y presentan su disidencia en el marco de lo que es también el, el ejercicio de la, de la democracia. Entonces, eh, se ha trabajado, ese es el procedimiento de, de, del Tribunal Supremo Electoral, el, también el procedimiento de los tribunales, las salas, departamentales ¿no? entonces eh, eh, bueno las disidencias también o las renuncias son parte de una decisión personal yo no podría diremos eh, hablar de decisiones personales porque es así como cuando uno asume o tramita para ser autoridad o participar en estos espacios son decisiones individuales como también las renuncias, el, elej, el alejamiento, son decisiones personales, ¿no? Yo respeto la decisión de la vocal Dunia Sandoval. ¿Y por qué le hicimos la consulta, Presidenta, y, y luego un, una más sobre el tema? Precisamente por esto que, que mencionaba, ¿no? Un estancamiento, hablaba de las disidencias, y usted nos va explicando el procedimiento, y también fue disidente en algunos momentos la vocal Sandoval, bueno, ahora ex vocal, ¿no? Eh, eh, sí, durante este último tiempo fue, creo que tiene dos disidencias, no, no, pero es parte, los vocales sí en todo este ejercicio siempre tienen un desacuerdo, no están de acuerdo, no están conformes, presentan su, su disidencia. Esta es una cuestión parte de un normal desenvolvimiento colegiado que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Eh, pues todos tienen queremos en tanto que no están de acuerdo, presentan su disidencia. Es una cuestión bastante normal en el trabajo. ¿No afecta el desarrollo en adelante ni la imagen del Tribunal Supremo Electoral? Presidenta, eh, existen también eh, y ha sido designado ¿no? los, los vocales suplentes y todo aquello. ¿Cómo corresponde, cómo trabaja en adelante el TC? Es importante mencionar el trabajo institucional uh -uh. del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales. El Tribunal Supremo Electoral tiene una agenda para este 2019. Eh, se ha cumplido con el, las elecciones de candidaturas de los binomios presidenciales para el 2019. Se han cumplido estas elecciones primarias. Tenemos el caso de revocatorio de Volpedra en Pando. Tenemos también Coteor en Oruro, que es la elección de sus autoridades en, en el departamento de Oruro, que va a ser administrado por los eh, vocales del Tribunal Departamental de Oruro. Tenemos para el 26 de mayo la agenda de lo que son los Estatutos de Autonomías Indígenas Originario Campesinos, tenemos las cartas orgánicas que prácticamente viene a ser desde febrero hasta mayo, hasta el 26 de mayo y a partir del 26, bueno, desde mayo entramos ya a la preparación de las elecciones nacionales, es decir, que el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales tenemos una agenda de, de trabajo. Eh, estamos eh, seis vocales, eh, tenemos el quórum necesario, el quórum es de cuatro personas, en este caso estamos los seis vocales, entonces estamos en el cumplimiento de lo que es nuestro calendario electoral. Muchas gracias, Presidenta, por habernos acompañado, darnos a conocer esta, estos datos y a datos oficiales, como se había mencionado, 48 horas en lo que se refiere a las elecciones primarias y bueno, toda la agenda que se viene en, en adelante. Ha sido un gusto, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa en el programa en instantes retornamos.